Es mi, mi primer evento como subdirector de Industrias Culturales, así que muy, muy feliz de estar aquí en este evento. Y, eh, nada, Arrasaldeón, buenas tardes. Esta misma mañana, estabas hablando, te estaba escuchando cuando, cuando habéis inaugurado las jornadas, precisamente hablabas de la importancia del momento, de la importancia de, del Plan de Recuperación, y Denis, el, el delegado del Gobierno, sí hablaba de esa idea de la necesidad de, de justificación que muchas veces tiene la, la cultura y también del momento especial que estamos viviendo con la pandemia, que es también un momento de oportunidad. ¿no? Entonces, creo que todo eso entronca dentro de, de, este, de esta idea del Estatuto del Artista, de la que vamos a hablar a dialogar un rato tú y yo. Y, y bueno, yo creo que deberíamos empezar desde los orígenes, ¿no? Es decir, eh, ¿de dónde viene el, el Estatuto del Artista, cómo surge la, la, la idea? Porque es, es una, un, una idea, un concepto, un proyecto que, que ya tiene un camino no recorrido. Sí. Pues sí, y yo creo que es importante recordarlo y ponerlo en valor porque lo que hoy llamamos el Estatuto del Artista, que son un conjunto de medidas, unas 75 medidas de carácter fiscal, laboral, de seguridad social, eh, encaminadas a mejorar la condición sociolaboral de los trabajadores de la cultura, parte de, de una petición del propio sector que se movilizó, en torno al año 2016-2017, para que, eh, bueno, y se dirigió al, a, al Congreso de los Diputados para que sus peticiones, eh, peticiones de larga duración, de décadas, <risa> en algunos, algunos eh, casos concretos que podemos igual apuntar más adelante, eh, fuesen escuchadas por, por, por los representantes de la Soberanía Nacional y se pudiesen llevar a cabo medidas eh, para, para corregirlas de una vez. Ese mensaje fue recogido, eh, la Comisión. De Cultura en ese momento, del Congreso de los Diputados, creó una subcomisión eh, por la que pasaron realmente eh, todas las asociaciones que existían en ese momento de, de artistas, de creadores. Eh, eh, Testimonios individuales también de, de personas relevantes del sector de la cultura. Se fue tomando nota de todo aquello y se, y se elaboró lo que se llama el Estatuto de la Artista, que es ese, ese paquete de medidas eh, que fueron aprobadas por, por unanimidad en el Congreso de los Diputados en, en septiembre del, dos, del 2018. Entonces, cuando... Cuando el equipo actual de, del Ministerio de Cultura y del Gobierno llegó eh, eh, al Ministerio en, en, en, en, nuestro, bueno, en julio del, del 18, pues estaba, vamos, quedaba poco para que eso se aprobase, pero estaba muy en ebullición de lo que había sido todo ese trabajo de esos dos años, de esas escuchas, de esas sesiones eh, de la subcomisión. Y, y bueno, pues. Eh, intentamos emprender una serie de, de reformas que, que pudiesen acometer todas esas propuestas que, que abarca el Estatuto del Artista. O sea que, bueno, en esta primera pregunta yo resaltaría eh, el valor que, que tiene el que fuese el propio sector, el que se organizase, se movilizase, se dirigiese a los diputados y, y plantease esa, esa urgencia y bueno, cómo se recogió esa, esa demanda social eh, por parte de... De, en este caso ¿no? de, la, de la Comisión de Cultura y, y, y hubo un retorno y ese retorno es el que ahora estamos, desde el Gobierno, pues eh, trabajando por, por implementar. Sí, bueno, y, sobre todo, muy importante, esa legitimidad ¿no? que se del de Artista, Exacto. no solo por recoger y escuchar al sector, sino también a la hora de volver al sector, bajo un informe que tuvo un mandato de unanimidad, ¿no? Es decir, hay un consenso y hay una base política que originalmente apoya este este este proyecto, ¿no? Y bueno, me decías que arrancaba en 2018, pero bueno, aunque yo soy acabado de aterrizar, yo ya he visto que, que, que ha habido ciertas reformas sí. o que ha habido ciertos se han, se han hecho cosas, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar un poco más qué qué es lo que hay hasta ahora. Sí, ha habido, yo diría que ha habido como dos fases. Eh. Una primera, cuando llegamos al Ministerio en, en el 18, se intentaron implementar una serie de medidas que, que eran más urgentes y se aprobó una serie de, de, de reformas legislativas para, por ejemplo, eh, esta era una demanda que estaba desde el principio de, de digamos de todas estas movilizaciones del sector, compatibilizar eh, la remuneración por derechos de autor con la con la pensión, porque muchos escritores, sobre todo, también otro tipo de creadores, se encontraban en la, en la situación paradójica de que eh, se jubilaban y, y seguían teniendo una actividad intelectual y sin embargo no podían eh, recibir lo que legítimamente les correspondía como como retorno ¿no? por su trabajo intelectual. Entonces, eso se corrigió eh, en el 18, eh, luego eh, se amplió esa, esa reforma para que también las clases pasivas eh, pudiesen estar cubiertas por esa compatibilidad y luego hubo una serie de, de, de reformas también que afectaban al, a, al IRPF, al impuesto de sociedades, eh, bueno, digamos que eran como las más urgentes y también las que se pudieron hacer en ese primer periodo del, del 18-19. Luego, durante el confinamiento, pues eh, también eh, la situación, como todos sabéis, fue especialmente dramática para todos aquellos que trabajan bueno, pues en las artes escénicas, en la música, es decir, hubo un parón de actividad enorme y, y de pronto, pues... Eh, se hizo más evidente la necesidad eh, de ese estatuto del artista tan, tantas veces demandado, ¿no? porque las carencias en el, por ejemplo, en la, en la percepción de. de de, del paro de, de, de, de muchos de los artistas eh, que estaban en activo porque no habían cotizado lo suficiente, bueno, pues de pronto pues no pudieron eh, recibir la, la, la prestación eh, por desempleo. Hubo una medida precisamente en ese momento para, para que pudiesen, pudiesen incorporarse a, a, a recibir esa prestación por desempleo. Bueno, hubo una serie de urgencias también que hubo que, que acometer de la mejor manera que pudimos con, con esa, en esa situación de esos seis meses ¿no? de marzo a, a septiembre eh, del año pasado. Y, bueno, y eso es lo que realmente también eh, ha hecho que ahora eh, pues haya un impulso, yo creo que eh, renovado ¿no? en, claro. en, la, en la voluntad de, de avanzar en, este, en el Estatuto del Artista. Bueno, y que tomamos el testigo, yo recién <risas> aterrizado, con, con ganas también. Entonces, eh, veo que, por lo que comentas, ha habido como una especie de primera Toma de contacto con medidas en dos palos concretos, como es el tributario, sí. directo, IRPF, sociedades, indirecto, mediante el IVA, y una segunda pata que va más por el ámbito de la seguridad social, con el tema de, de, la, de, la pesta, de las pensiones mm. y de, de las clases pasivas. Bueno, entonces, claro, ahora, o sea, está claro que hay como una base estructural de necesidad del sector, y es lo que comentas tú ahora, ¿no? Es, ha venido la pandemia ha afectado especialmente a un sector como este de la cultura. Entonces, a los elementos estructurales está este elemento coyuntural que ha terminado un poco pues, ya por poner definitivamente encima de la mesa esta necesidad. ¿no? Entonces, ¿dónde pondrías tú ese, ese momento ahora que, que inicia ese estatuto de Artista y en qué consiste? ¿no? Es decir, eh, perfecto, hemos, hemos tomado ya la necesidad, eh, la, la pandemia nos, nos ha dado la urgencia, ¿qué, qué, qué, qué testigo ha tomado la administración? Bueno, eh, ya la experiencia que habíamos tenido en el 18 y el 19 nos había hecho ver que, bueno, a ver, esto estaba claro desde el principio, el hecho de que eh, el Estatuto de Artista por su eh, carácter ¿no? sustantivo pues eh, era un, una, un asunto, digamos, el que se tenía que ocupar el Ministerio de Cultura eh, y Deporte, eh, pero en realidad las competencias para llevar a cabo las reformas legislativas que incluye el Estatuto de Artista, ninguna son del Ministerio de Cultura, lo cual demuestra la importancia de que haya un Ministerio de Cultura en un país, porque eh, esta labor que hacemos de coordinación la tenemos que hacer nosotros y, y nadie mejor que nosotros la puede hacer, pero sin embargo no tenemos la competencia eh, sobre ninguna de las normas que, que, hay, que, que hay que modificar. Eh, entonces, bueno, eh, en esos primeros, esas primeras reformas eh, legislativas que, que tuvimos que hacer, eh, negociando con Hacienda, eh, con Seguridad Social, pues ya vimos que teníamos esa… bueno, pues que este Estatuto de Artista tenía esa particularidad que vamos a tener que estar siempre eh, empujando, ¿no? digamos, o tirando de otros ministerios, pero que la, el conjunto de medidas eran tan dispares y, y, y también… Era tan importante tener una visión de conjunto que, era, que lo que necesitábamos era una herramienta como una comisión interministerial, que es lo que se ha constituido después, para que nos permitiese hacer ese trabajo coordinado. Entonces, eh, como comentaba, la pandemia recrudece tanto todas estas situaciones eh, ya de por sí difíciles de, de los profesionales de la, de la cultura que nos digamos que nos legitima, si me permites, de alguna manera, eh, o nos da más eh, fortaleza a la hora de poder... Eh, requerir que se constituya esta comisión interministerial, que se tiene que aprobar por Consejo de Ministros y que seamos desde el Ministerio de Cultura eh, los coordinadores de esa comisión interministerial, que seamos nosotros quienes propongamos los ministerios que tienen que estar en esa comisión interministerial. Y bueno, pues todo esto se trabaja desde el Ministerio de Cultura, se lleva una propuesta al Consejo de Ministros eh, que finalmente se aprueba eh, la constitución de esta comisión interministerial en julio de este año y a partir de ese momento ya podemos empezar a andar con una estructura que nos permita ordenar esos trabajos. Entonces, eh, sería en julio ese inicio. Ya, ya sabemos quiénes son los implicados ¿no? a la hora de, de retomar este testigo, aunque nosotros no seamos los de las competencias. Sí. Incluimos a unos cuantos agentes, ¿no? porque muchas veces se dirige la gente a la administración como un ente monolítico. ¿no? Y, y, en realidad, el ente no es tan monolítico muchas veces. ¿no? Yo te veo a ti mucho en el día a día. Eh, luchar por, por, por, por unos intereses que luego cada ministerio tiene sus propios intereses, ¿no? eh, Entonces, eh, hemos dicho que cultura, hacienda, economía, otros ministerios implicados, ya sabemos quién es quién, y respecto a los contenidos, antes hablábamos de medidas fiscales sí. y de medidas de, de seguridad social, supongo que seguirán vigentes también esas medidas o se amplían, ¿no? O se han, se han, se han establecido con una especie de compartimentos de trabajo ¿no? dentro de, sí. de, ese, de ese contexto, ¿no? Sí, lo que hemos hecho ha sido, primero, hemos eh, trabajado internamente porque también el ministerio tiene sus direcciones generales, sus, sus organismos como el ICAE, como el INAEM y tenemos que tener también una coordinación interna a la hora de priorizar las medidas que, que, bueno, pues que vayamos a plantear a los otros ministerios. O sea que hemos trabajado bastante tiempo durante el año pasado, yo diría, principalmente en esa coordinación interna, también en recibir al sector, a, a los distintos representantes de las distintas eh, asociaciones eh, eh, del sector para ordenar digamos, ese trabajo y luego hemos propuesto en, la, en esa comisión interministerial que estén pues, los ministerios que, tienen que, que, que no pueden fallar, digamos, ¿no? que son Hacienda, eh, Seguridad Social, Trabajo, esta educación también, hemos invitado a Economía eh, y hemos tenido una primera reunión a nivel eh, de… Eh, digamos, de esa comisión interministerial que preside el ministro de Cultura y Deporte, pero luego lo que hemos propuesto a esa comisión, y así se aprobó y es en, en, en lo que estamos, es en trabajar por grupos de trabajo, en, en crear cuatro grupos de trabajo, uno para cuestiones fiscales, otro para cuestiones de la seguridad social, otro, otro para cuestiones de derecho laboral y otro para eh, cuestiones vinculadas con... Con, eh, con educación, con los cursos educativos, la ley de formación profesional y demás, y entonces hemos puesto a trabajar a niveles de subdirección y niveles técnicos de los ministerios a los equipos para que puedan elevar propuestas a esa comisión interministerial con una serie de, de plazos a corto y medio plazo. Eh, para que, sobre todo, aquellas medidas que vemos que son fáciles, si es que hay alguna fácil, pero que veamos que, bueno, pues que son más sencillas pues porque no requiere una reforma de una ley, por ejemplo, sino que se puedan llevar a cabo mediante una reforma de un Real Decreto o porque en algunos casos también hay medidas más de carácter formativo hacia los funcionarios que están en las ventanillas de la Seguridad Social o de Hacienda para que conozcan también las medidas que ya se han adoptado, porque eso también… Nos ha llegado pues gente que, que va a reclamar su compatibilidad, por ejemplo, con la protección de los derechos de autor y no pues, el funcionario que está atendiendo no, no sabe que se ha reformado recientemente. Es decir, que hay que ir acompasando un poco también todas esas reformas. Entonces, estamos trabajando de esa manera. Esta semana ya hemos empezado. Eh, tú tienes. Sí, yo tengo uno. Este viernes tienes una reunión. Los eh, sí. grupos de trabajo han empezado a trabajar. Tenemos un calendario muy ambicioso de aquí a febrero del año que viene, eh, en el que vamos a celebrar. Tres reuniones, cuatro reuniones de la Comisión Interministerial con sus sucesivas, digamos, reuniones de los grupos de trabajo con la idea de que a final del año que viene, porque esto lo hemos incorporado también en el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, eh, eh, presentado a la Comisión Europea, como una de las reformas que plantea España para eh, bueno, pues atender mejor a la transformación y a los retos que nos plantea el contexto digital. Entonces, tenemos ese compromiso con Bruselas de que a finales del 22 habremos implementado, si no todo, una buena parte del Estatuto de Artista. Supongo que es lo de las medidas fáciles por mí, ¿no? que tengo el grupo de fiscalidad. Ahí sí, es un tema fácil y de, de fácil convencimiento. Sobre todo cuando hablábamos antes de, de la relación que puede haber entre distintos intereses o distintas visiones dentro del ámbito de la propia administración. ¿no? Eh, bueno, tenemos el calendario de trabajo, como has comentado, ¿no? vamos a ir con una serie de comisiones interministeriales que van a tener que ir dando unos productos. ¿no? Entiendo que, qué tipo de productos deberán ser, ¿no? es, sobre todo es reforma normativa. ¿no? Son, es, principalmente son reformas normativas. Eh, uh -huh. En el ámbito fiscal pues, eh, pues tienen ¿no? eh, mucho que ver con algunas cuestiones que ya hemos podido modificar ¿no? de... de del IRPF y del IVA y del impuesto a sociedades, pero es verdad que en el ámbito fiscal es más complicado probablemente que en otros porque, porque también se está planteando una reforma fiscal de ámbito nacional, entonces bueno… Eh, y luego, pues porque con Hacienda hemos topado. Sí, bueno, yo <ríe> un hay, poco por lo general, ¿no? Como me toca, siendo, siendo el responsable de, del grupo de fiscalidad. Eh, ahora mismo Hacienda está haciendo un libro blanco para una reforma tributaria, igual que en el 2014 hubo un informe Lagares. Eh, a mí también me sorprendió que, que luego, claro, ese... ese ese libro blanco tenía también una serie de información pública y estuve buscando aportaciones. Buscaba también aportaciones de, de, del sector. ¿no? Y veía también ese difícil, ese encaje que quizás debemos tomar nosotros el testigo, pues, como de, de, de llevar, ¿no? Un poco la, las ideas de, del sector a estos grupos y hacer un poco también que, que, que se encuentre, ¿no? Yo, mi interés va a ser también que que las, las asociaciones y sus propuestas se reúnan con, con la gente de Hacienda y debatan con la persona de Hacienda para que haya un contraste, un poco de opiniones y, y vean cada uno los intereses de uno y otro a ver qué encaje pueda haber. ¿no? Tiene que haber un entendimiento de que, por ejemplo, las reformas eh, fiscales tienen estos calendarios ¿no? con, con este libro blanco, pero también tienen que atender un poco las particularidades y las necesidades que deberían incluir ¿no? a la hora de, de analizar eh, la, las, las figuras fiscales y, y, y los tributos. Pero bueno, lo que has dicho que es muy interesante es también has vinculado con el plan de recuperación, ¿no? porque el Estatuto de Artista ha quedado dentro de ese plan de recuperación, eso conlleva una serie de de consecuencias, por así decir, ¿no? positivas o no positivas, pero vamos, nos aprieta a todos un poco en la, en la necesidad y está junto a otra serie de medidas. No, no sé si el sentido tiene un encaje, está este autoartista, hay más componentes. ¿De qué manera funciona, funciona el plan de recuperación? bueno El plan de recuperación tiene dos tipos de medidas, lo que se llaman reformas y luego las inversiones. Digamos que las inversiones son bueno, los proyectos en los que se va a invertir, ¿no? se va a poner dinero para poner en marcha... Pues, eh... Nosotros, por ejemplo, tenemos varias inversiones. Una es eh, de la mano de las comunidades autónomas poner en marcha aceleradoras eh, para empresas del sector de la cultura. Y luego está lo que se llaman las reformas, que son modificaciones de tu normativa, eh, de tu legislación, que, que consideras como Estado miembro que tienes que llevar a cabo para, para poder estar eh, bueno, pues en esos estándares que, que te exige eh, Bruselas eh, en cuanto a eh, digitalización, igualdad, eh, sostenibilidad… Eh, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues a la, desde el Ministerio de Cultura a la hora de, de plantear qué medidas, qué reformas consideramos que eran fundamentales a, eh, para el sector eh, de la cultura hoy en día, pues identificamos tres tipos de, de reformas. Eh, una es la, eh, un poco todo lo que tiene que ver con, con la adaptación de la, de la legislación de propiedad intelectual a, a, a la digitalización, ¿no? a los usos, de las obras en el entorno digital. Una segunda, eh, la actualización de nuestra normativa de mecenazgo, que creemos que, que podemos ser más ambiciosos. Y la tercera es esta, es decir, que la hemos identificado no solamente como ministerio, sino como gobierno, como, como una medida básica y fundamental para poder, eh, primero una cuestión de equidad eh, y de justicia, porque sean situaciones dramáticas en el, en el ámbito de del sector cultural. ¿no? Es, un, es un sector particular ¿no? eh, en, en cuestiones eh, de desarrollo profesional. ¿no? Eh, está lleno de, de particularidades. Las carreras artísticas son carreras más cortas, por lo general, que, que, las, que, que otro tipo de carreras. Eh, son intermitentes, por lo tanto, hay que prever también esos periodos de intermitencia que, eh, bueno, en el caso de Francia, está solucionado hace mucho tiempo. Aquí hemos seguido un modelo parecido. Eh, hay muchísima eh, temporalidad, hay, hay mucho autónomo, eh, hay mucha micropyme, pero que en realidad son falsos autónomos muchos. Eh, hay problemas también de cotización en el caso, eh, por ejemplo, de las cooperativas de músicos. Es decir, hay muchísima casuística eh, que está muy vinculada a esa temporalidad un poco endémica ¿no? de, de, del sector. Eh, es medio santo al cielo, yo no no sé te qué Suele pasar. Sobre todo. Entonces, bueno, eh, lo, que, lo que estaba hablando de las reformas. Eh, total, que ya estaba diciendo que por un lado era una cuestión de justicia, ¿no? Y de o sea, que hay que corregir esa desigualdad de la que se parte eh, desde ese sector y luego eh, es una medida necesaria también para, para que. Para que sea un sector competitivo ¿no? y que realmente quienes se dedican a ello pues te, pues tengan una seguridad jurídica y una tranquilidad también en su proyección profesional hacia el futuro que les permita dedicarse a esto. ¿no? Y, y eso lo que va a hacer es fortalecer a un sector, a una industria cultural eh, pues que no puede desarrollarse si sus eh, individuos, los que la constituyen, pues no, pues no, no trabajan en unas condiciones eh, aceptables. Por ¿no? supuesto. Bueno, y ya, para ir cerrando un poco, te voy a pedir un poco ya que te mojes en el Estatuto de Artista. Es decir, es, es un proyecto ambicioso, eh, pero ¿cuál dirías tú? Pues lo típico, ¿no? Debilidades, fortalezas internas a nivel externo, oportunidades, amenazas que puede tener ese proyecto. Es decir, decir tanto, tanto lo bueno como lo, lo que nos plantea, sobre todo, más, más miedos ¿no? o precauciones en, en, en el lado en el que estamos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que una fortaleza ahora mismo es la apuesta del Gobierno por esta, por esta medida ¿no? y el ministro de Cultura y Deporte lo, lo dice cada vez que entrevista y, y él ha sido el que ha, el que ha dado todo el impulso este verano para que pudiésemos en septiembre arrancar con la primera reunión de la Comisión Interministerial, que estén ya los grupos de trabajo, eh, lo lleva al, al Consejo de Ministros… Eh, o sea que eso creo que estamos en un momento desde el 18 hasta ahora realmente eh, inmejorable en ese sentido. ¿no? El hecho de que lo hayamos incorporado también en las medidas del plan de recuperación pues es también una fortaleza porque tenemos un compromiso hacia afuera de nuestras fronteras en nuestra comunidad europea de que vamos a cometer esta reforma y además el plan de recuperación eh, te obliga, es decir, si no, no llega el dinero de Bruselas. <risa> Por lo tanto, eh, lo tenemos que hacer. Eh, debilidades, yo creo que no está en nuestras manos en el sentido de que eh, tenemos esta labor fundamental de empujar, de coordinar, de, de ser un poco el pepito grillo ¿no? de, sí. <risa> del gobierno, pero claro, la competencia final no es nuestra. ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego muchas veces se trata de reformas, de gran calado, ¿no? eh, reformas eh, fiscales eh, importantes ¿no? a nivel nacional. Eh, eh, obviamente, Hacienda también, pues, tiene que mirar por ese, eh, porque no haya agravios ¿no? comparativos entre unos colectivos y otros. Entonces, bueno, pues, eh, yo creo que esa es un poco la, te diría, la principal debilidad, el hecho de que, de que tenemos que confiar en, en, en, en que al final será un tercero quien quien acometa digamos, el ponerse a escribir, ¿no? sí. la reforma y tal, pero, pero yo creo que el compromiso, como digo, es absoluto y, y estamos en un momento único y por parte nuestra pues vamos a, a empujar todo lo que haga falta por, por que sea así. Bueno, esperemos que, que, que así sea y yo estoy seguro que sí. La idea entonces, pues para resumir un poco lo que es el Estatuto de Artista, es un compendio de, de, de, de necesidades y de legitimación del sector, una puesta en valor a través de, del reconocimiento de, de toda una serie de, de necesidades que afectan a distintos pilares, fiscal, eh, laboral, eh, educativo, también de, en términos de seguridad social, que, que nos, ha, nos, nos, nos ha hecho coger el testigo eh, desde la voluntad, la motivación, la necesidad, pero también con un deber de cumplimiento que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto en el momento en el que lo hemos incluido en ese plan de recuperación, como, como yo creo que manera de demostrar que vamos a por todas. ¿no? O sea, la, la idea es que, que, que estamos tan convencidos en el, en el estatuto del Artista que, que, que de hecho lo hemos puesto negro sobre blanco en un plan de recuperación que, pues, que hay que cumplir. ¿no? Y bueno, llegados a este punto, yo no sé si… Eh... Yo, bueno, también sí. un detalle, es que hemos, somos ejemplo porque se acaba de crear un grupo de trabajo eh, a nivel ahora creo que es la Comisión Europea no sé, o en el Parlamento Europeo ahora mismo tengo la duda o no sé si es en los dos bueno se ha creado un grupo de trabajo precisamente que se llama Estatuto del Artista a nivel eh, de la Unión Europea siguiendo el ejemplo español o sea que el mensaje también Hemos conseguido que cale eh, fuera de, de lo que es solamente España. ¿no? Y es fundamental porque al final necesitamos que el marco eh, normativo sea también un marco armonizado a nivel eh, comunitario. ¿no? O sea que yo creo que eso es también una, una gran noticia. Sí. Y, y bueno, pues iremos contando, ¿no? Eh... Yo ya claro, vuelvo sí. de aquí a, a mi grupo de fiscalidad y, y no sé, pues nada, le pondré la sesión al, al representante de Hacienda a ver si a ver si hay suerte y, y podemos lidiar bien el, el asunto. Bueno, pues eh, no sé si, si hay alguna pregunta, yo la puedo replicar aquí. Sí. Mira, quería consultaros si en el, en el compendio este de medidas está previsto que se revise la ley de contratos y tenga una mirada especial hacia la contratación artística, como ha pasado con la ciencia, que sí tiene, digamos, esa, esa perspectiva diferente de la ley de contratos, porque desde las Administraciones nos encontramos muchas veces con muchas trabas a la hora de, de desarrollar todas las actividades que, que rodean el hecho cultural. Eh, no tanto ya como, como un producto final sino cómo contratar los procesos las ideas para evitar que durante todo el procedimiento de trabajo se precarice no sé si ha habido eh, grupos de trabajo o ha habido algún tipo de o hay algún tipo de movimiento en torno a eso gracias sobre de contratos del sector público sí. no o sea el contexto es, es, otro, es, es mejorar eh, toda la normativa, la legislación que afecta al individuo, eh, o sea, a la persona física o, o persona jurídica, que eh, a la hora de desarrollar una actividad artística. ¿no? Lo que planteas es, digamos, que es otro plano, digamos, distinto. ¿no? Es la relación de ese individuo con la administración pública a la hora de contratar. No, no sé si hay más, ¿Más preguntas por aquí. Hola, buenas, gracias Hola. por presentar la propuesta. Eh, nada, Comentaros que aquí estamos varias personas, varias agentes de, de la red de espacios y agentes de cultura comunitaria y mm, queríamos ofrecernos para participar en esos grupos de trabajo y ejercer nuestro servicio público en, en todo este proceso, que ya, ya lo comentamos en una reunión que tuvimos con el Ministerio, pero volvemos a, a reiterar nuestro ofrecimiento. Muchas gracias. Bueno, quizás se nos ha quedado un poco eso en el sí. tintero, que es la participación de, del sector, ¿no? Eh, aparte de, esa, eh, de cómo se trabajó en, en la subcomisión del Congreso, en el Ministerio hemos mantenido muchas reuniones y las seguimos manteniendo con, con el sector, con las asociaciones representativas del sector, que nos han ido trasladando, trasladando durante todos estos años pues, sus prioridades, sus peticiones y demás. Esa interlocución sigue abierta, por supuesto, y ahora lo que queremos es retomarla desde los grupos de trabajo, desde la Comisión Interministerial. Entonces, lo que, por supuesto, es decir, que nos podéis escribir, llamar eh, y nos reunimos con vosotros. Lo que sí que queremos es, como queremos ser muy eficaces y ir muy a, a tiro hecho, si me permites la expresión, eh, hemos priorizado esas medidas a corto y a medio plazo en función de eh, poco la facilidad ¿no? con la que las podríamos sacar y entonces, en función un poco de esas prioridades, cuando nos gustaría casi dirigirnos a vosotros, preguntaros, o sea, ir realmente ya haciendo un trabajo mucho más fino de, eh, oye, esta medida que me habéis planteado, mira, ¿qué os parece si la, la proponemos de esta manera? O sea, hacer un trabajo ya mucho más, eh, bueno, pues, digamos, entrar ya más en detalle, ¿no? Pero por supuesto que sí. Eh, o sea, las puertas están siempre abiertas. Sí, yo, yo doy fe que mi antecesora Carmen ya hizo una primera labor de consulta y hemos recibido aportaciones. También ahora están arrancando los grupos de trabajo, entonces tenemos que, que conformarlos. Eh, ya hay un primer acuerdo de, de la Comisión Interministerial que hacía una propuesta de medidas. Tenemos que revisar, ver la factibilidad de esas medidas dentro del grupo de trabajo y cómo se podrían articular, e intentar establecer calendario de medidas y luego también, yo lo que comentaba antes, al menos en el grupo de fiscalidad, la idea es recibir a las eh, asociaciones o a representantes. A mí lo que me gustaría es precisamente eso, ¿no? que, que haya un encuentro, porque nosotros podemos, como cultura podemos ser intermediarios, ¿no? pero está, estaría bien sobre todo que haya una, una vinculación entre que escuche Hacienda al sector, que el sector también escuche un poco a Hacienda, porque también ellos tienen su forma, su forma de, de trabajar y a ver si a partir de ahí eh, logramos un mejor encaje de, de las necesidades, ¿no? que es lo fundamental, pero desde luego contar con, con la participación de, de, del sector. Hola. Bueno, justamente, bueno, ha sido una casualidad también, pero nosotros estamos, yo vengo de Valencia y formamos parte de la Asociación de Artistas de allí del País Valenciano, formamos parte de la mesa sectorial que se sienta con el Ministerio para para aportar iniciativas, o, y ya llevamos un par de reuniones que, que hemos elaborado, y que está muy bien porque se ha abierto un poco la ventana, pero hay una cosa que a mí personalmente, y no hablo como representante, sí. eh, eh, a mí me preocupa, ¿no? y es que también lo quiero enmarcar dentro de, del ámbito en el que estamos. ¿no? Y es que yo tengo la sensación que cada vez que hablamos con el ministerio, con la administración, siempre tenemos que poner nuestro hombro. ¿no? Es como que la administración nos tiene que decir que, tenemos que saber cómo funcionan las cosas, ¿no? tenemos que saber que las cosas son difíciles, ¿no? hay una serie de, de lugares comunes que al final no permiten que, que de alguna manera aquello que se aporta sea, sea real, o sea, siempre tiene que haber una adaptación de la sociedad a lo que es el ámbito administrativo y, y cuando… ¿Cuándo podemos empezar a cambiar esas cosas? Porque estas jornadas, de alguna manera, eh, creo que son un sitio, un señalamiento de que la administración eh, deje de ir por delante, perdón, por detrás a ir acompañando, ¿no? que es a lo que jugamos aquí, ¿no? a acompañar, a, a compartir… ¿no? Yo creo que ahí deberíamos empezar un poco a hablar más allá de lo que son industrias culturales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de prácticas artísticas visuales, nada tiene que ver con las prácticas del mundo del ámbito del teatro. Es que ahí hay una, una, una cuestión de… de, de, de, de de conceptos que, que a veces eh, todavía no, nos, nos balanceamos en ellos. Ya está bien de hablar de industrias culturales. ¿no? Eh, la cultura es algo más que un recurso, ¿no? o, creo yo. Sí. O de eso hablamos a veces en este tipo de, de, de historias. ¿no? ¿Para cuándo la, la estructura administrativa o f, fiscal eh, puede acompañarnos? ¿no? ¿Cuándo va a pasar eso o nunca va a pasar eso? No te he oído muy bien. Eh, bueno, me yo, ha sonado un poco a queja el tono, pero no te entiendes yo, que con yo, la mascarilla no, no... Yo lo he entendido en el sentido de que su demanda no es una demanda que podríamos simplemente circunscribir al ámbito de la industria cultural o del ámbito cultural, ¿no? que es la necesidad de que la administración se adapte a las necesidades de la ciudadanía o de los servicios públicos y que reciba, y, y en función de lo que reciba, actúe más que trasladar al ciudadano, oye, esto se puede hacer así o te lo puedo hacer así, ¿no? Más o menos, ¿no? Que es, es, en realidad, yo creo que es una demanda que a mí me encantaría resolverla o ayudar, en, en ese sentido se, puede hacer lo, se, que, se hace lo que se puede pero también hay que ser, es una realidad o sea, no, no podemos obviar que estamos hablando con una administración que son 23 ministerios, que tienen unas formas de trabajar, que en este caso concreto por ejemplo, son proyectos normativos y sacar una norma es algo muy tasado, que requiere unos pasos muy concretos, y la idea es encajar, o sea, buscar esa adaptación dentro de algo que es muy rígido, que ya sé que es frustrante, y lo es para todos, para mí el primero, ¿eh? Eh, pero yo creo que sería injusto no... no de, si yo, yo no puedo venir aquí y decirte, es, es muy fácil decirnos lo que queréis, que os lo vamos a dar. Me encantaría poder hacerlo, ¿no? Pero la idea es poder recoger lo que necesitáis y siendo sinceros, que lo sabemos, que la Administración no es flexible, no es un ente flexible, es un ente que puede escuchar, que al final también es muy personalista, es decir, son estos foros de, di de diálogo en los que hablamos, en los que podemos captar esas ideas, quedarnos y llevarnos a ese procedimiento que llevamos todos los días administrativo, pero que, que, que entiendo perfectamente la queja. O sea, puedo decirte que tomo nota de ella y que todos dentro del ámbito de la Administración, yo el primero, Intentamos escuchar y, y estar ahí en lo máximo que podemos, pero eh, la flexibilidad es limitada, o sea, hay que reconocerlo de llano. O sea, de, eso sí, hay foros como este, de cultura y ciudadanía, y eh, cultura es muy activo en este sentido, y aquí mismo lo primero que hemos dicho, ¿no? nuestra puerta está abierta, mi teléfono está para cuando podéis llamar, e incluso en estos grupos de trabajo incorporar también al tercer sector eh, eso es más o menos lo que he intentado hacer en, en fiscalidad. Yo no soy Hacienda, pero puedo traerte aquí, ponerte delante del de Hacienda y que habléis entre vosotros y yo intermediar eh, dentro de esa rigidez que pueda haber. O sea, es, es un poco la oferta que, puede, que pueda haber. Eh, sí que tomo el testigo. Eh. Lo que pasa es que yo como, como funcionario pues me toca un poco la vidilla que me, que me, que me cuenten eso. Y, y nada, disculparme en ese sentido ante... ante esa necesidad que muchas veces queda, queda no queda satisfecha, ni mucho menos. Sí. Ahí hay otra pregunta. Me quito el... Se vale. si os visita la mascarilla, sí. solo para hacer la pregunta, porque de verdad que… Sí, se pasa, sí, se pasa muy bien. bien. Muy bien. Así. Eh, bueno, Ángel Astorqui, de... bueno, aquí puedo representar a varios colectivos, pero en esta interlocución del compañero de Valencia podría representar a la plataforma estatal de profesionales de la arqueología, ¿no? Uh -huh. Son más, más de 500 arqueólogos que participamos no con este colectivo, este nombre, sino individualmente, como bien ha hecho en el histórico recordatorio eh, Adriana. Eh, estuvimos en la Comisión de Cultura, en la subcomisión, eh, por las cuestiones de los arqueólogos uh -huh. de la arqueología profesional. Eh, y era un poco en esta línea que estés comentando bueno, yo creo que no te tienes que disculpar o sea, en el sentido de que eh, desgraciadamente no es culpa tuya es a título personal ¿eh? no, no, no por que... eso, que desgraciadamente no, no lo he entendido no es culpa tuya y la solución tampoco la vais a tener vosotras es decir, sino con el trabajo colaborativo que estamos generando desde hace años los diversos grupos profesionales pero la problemática, ¿no? ya preguntando por debilidades y fortalezas que, se nos, eh, que vemos desde, desde nuestro colectivo profesional y supongo que el resto, igual, porque estamos en contacto en las cuestiones de fiscalidad, en las laborales, en las desprestaciones, evidentemente, pues sostenemos de interlocutores y muchas gracias en ese sentido, porque si no, no llegaríamos ni Hacienda, Seguridad Social ni Trabajo. Y esa parte se está bien, pero quizá es verdad que llega tarde… Y, y nunca, o sea, mejor hoy que mañana, ¿no? visto en positivo. Pero creo que nos hemos puesto en esa fortaleza eh, de, de incluirlo dentro de la medida 24-25. ¿no? plan componente recuperación. 24. Exactamente, para plan de recuperación. Eh, es una debilidad total. Es decir, cuando queremos trabajar bien y pausadamente, es decir, haberlo comprometido con Bruselas, que parece una fortaleza, se va a convertir en una debilidad porque vamos a intentar hacerlo en dos días, lo que precisamente nos distingue al sector cultural, que es la diversidad y la pluriempleabilidad y diversidad de casos, como ha detallado Adriana. ¿no? Entonces, es complicadísimo, porque si tú afectas al sector de la automoción, ceros y unos, o afectas o no afectas, o positivo o negativamente, son todos iguales, Al otro sector, exactamente igual. Aquí, desgraciadamente, tienes que hablar con el libro, con la música, pero es que también a eso se añade, ¿no? y esto era un poco la línea, a esa, mmm, no sé cómo definirlo, e identidad profesional, o sea, que, ¿no? que, que el, por poner mi ejemplo, de la arqueología profesional que prestamos las medidas en la subcomisión de, del Parlamento, del Congreso, eh, ha cambiado la realidad hasta ahora. Ahora trabajamos en cultura comunitaria con otros tiempos, otros plazos, como están comentando aquí. ¿no? Y, y gracias al Foro de Cultura y Ciudadanía se puede generar esas redes que socialmente impactamos, pero el cambio de, y con esto acabo, eh, de, de perfil. No nos identifica en hacienda ni en la seguridad social ni en nada. Sí. Estamos en un cajón desastre. Eh, muchísimos profesionales de la cultura que tampoco tienen interlocución, si no es igual por la red, por la red de espacios de agentes de cultura comunitaria, porque yo no me voy a ir al libro o la que acabamos de crear, que la hemos creado por algo, por pero no es conocida en ningún ministerio, en el de cultura que hemos escrito al ministro y a Adriana y demás hace pocas semanas. Entonces realmente. 2022 está en la vuelta a la esquina. Esto es como la cuadratura del círculo. Bueno, no hablo más que podría. Perdón. <risa> bueno, a ver, parece que contesto Ahí está. Eh... Bueno, a esta. Bueno, yo, ver, te, en... yo te, te preguntaba: al final es, es amenaza y es oportunidad y bueno, amenaza. Claro, es o sea, al final todo. es dicotómico todo. Todo depende de la perspectiva, ¿no? Desde el ángulo en el que lo mires y todo todas las cosas tienen siempre su parte buena y su parte mala. Obviamente nos hemos comprometido y, y hay que cumplirlo, pero nos, esto no significa que en, el, en diciembre del 22 las 75 medidas de estatuto de artista tengan que estar aprobadas, sino que lo que tenemos es que poder explicar a Bruselas que hemos in, iniciado una serie de reformas legislativas, que tenemos un plan, que hemos acometido una parte del mismo, una buena parte del mismo y que esto, bueno, pues tiene un, eh, un horizonte y, y que estamos en ello. Entonces, bueno, creemos que somos capaces de, de hacerlo porque, claro, es que es un poco que es antes el huevo o la gallina, pues es que si no lo poníamos, entonces sí que no íbamos a poderlo. O sea, teníamos que subirnos a este tren eh, con los riesgos que eso también, eh, bueno, y el trabajo que supone, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo mejor que podamos, eh, todo lo que esté en nuestra mano para que a finales del 22 tengamos la mayor cantidad de medidas eh, eh, pues acometidas. Por eso hemos hecho esa priorización también de qué es lo que sería más sencillo y, por ejemplo, ¿no? pues eh, las actualizaciones de, lo, de, de los códigos CENAE, por poner un ejemplo sí, que, te, un ¿no? que tú has que mencionado. Hay una serie de medidas que, que sí que vemos que pueden ser más sencillas, ¿no? eh, administrativamente hablando, y que son las que hemos priorizado eh, para que podamos bueno, pues presentar un primer paquete, pero eh, seguiremos, ¿no? Ese es un poco también el mensaje a Bruselas, oye, esto, estamos en ello, vamos a hacerlo y, y hemos llegado hasta aquí, pero estamos en marcha. Sí. Bueno, yo ya y termino con, con esto porque creo que ya tenemos que cerrar siente una base, es decir, ya va a haber un estatuto del claro. artista que no va a ser un continuo concepto que va por ahí vagando sino que se va a sentar una estructura, en una estructura un con una comisión ¿no? interministerial a nivel intraministerial es decir, dentro sí. del ministerio tenemos la nuestra propia entonces ya se generan canales de comunicación a nivel interno nuestro, que Exacto. es lo que decía antes, lo mismo de, de puertas afuera nos veis a todos como un ente monolítico que realmente no lo somos. Entonces, nos permite a nosotros organizarnos internamente para poder dar esa flexibilidad que tanto se reclama. Al menos yo ya voy a tener un grupo de trabajo de fiscalidad que podré recuperar o el contacto del subdirector del IRPF con el claro. que hablar. Oye, ¿te acuerdas en, en que estuvimos en, trabajo, en esto? Claro. Y, y demás. Entonces, eh, no, hay que, o sea, no, no es un punto y final, ni mucho menos, sino es un, un punto y seguido. Del que hay que, lo que dice Adriana, hay que sacar el, es el momentum, ¿no? es decir, es, es lo que toca. ¿no? Bueno, y, y con esto ya termino, porque si no, no, a mí me echa la bronca, que como Adriano, soy italiano sí. me enrollo. Así que muchas gracias, Adriana. Nada, Carlo, muchas gracias. De nada. Y aquí estamos, ya lo sabéis. ¿Vale? Gracias. Bien.